The cat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 Muchísimas gracias y bueno, que ganen el mejor, ¿no? Esta noche sí. nos vemos, la el premio. Esta noche. Gracias. gracias.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 Y esto lo están combinando con cítricos, de la serquía con, con, eh, con mangos, con, con buletus también, sí, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que la elaboración está siendo muy, muy ingeniosa, muy ingeniosa. Difícil va a ¿no? Queda todavía mucho. Sí, para el jurado, sí, es difícil para el jurado, pero bueno. ...siempre tratamos de ser justo y de hacer las cosas bien ¿no?... ...cuando los matices, la, la presentación, el gusto, la textura de la carne...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 Buscamos. Es un gran trabajo, porque esto no se hace en un día, esto es no, todo sí. el año que organizando... El... Llevamos llevamos un mes ya o más de un mes ya con el certamen, ¿no? sí, sí. este Pero... año sale va a salir perfecto, perfecto, tenemos una gente muy buena, muy buena, muy buena, jurado muy bueno, o sea que tenemos bastante calidad. A pues mí me ha sorprendido la cantidad de recetas que están saliendo con el chivo, no tienen ni idea, ¿eh? Hombre, es que el, el chivo de Málaga es lo más importante, el sabor a Málaga, uh -huh. y estamos muy, muy volcados este año en el sabor a Málaga, todo el sabor a Málaga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 ...y entonces me dijo Simón Padilla dice, y el director me dijo... dice ...este año si me viene tagarrina no hay no hay certamen... Dice, ...pues nada por las tagarrinas, ahí tenemos las tagarrinas... ...la verdad bueno más saco la mala que las tagarrinas son de aquí de aquí... pero todo, la, de la ...bueno estas son de cazar de cazar cazar y además de, de, de la finca nuestra... Que tenemos, ...es la mejor finca que hay en tagarrinas... ...hay, ¿Hay, tagarrina? hay muchas formas de cocinar, nosotros sí. también hay que ponerlo en con el concurso... ¿eh? No, no, sí, ...nosotros la que estamos haciendo la hacemos con garbanzo y, y calabaza ...y claro, es carne de cerdo muy picadita... ...pero vaya que aparte de, de eso... Eh, ...se puede hacer... ...también va muy bien... revuelta con huevo... ...es que hay muchos tipos de hacerse... ...con almendra también... Y, o sea, que ...hay muchas formas... Que bueno, pero que la todo el día la de sop sentame. ...la sopa, campera de esta... ...eso siempre, uno le dice esto para se este poner... ...a otro dicen gaspaso, pero vaya... Que se hace, también se hace con la tagarina y está muy buena. La verdad que tenemos que decir, para que no conozca la tagarina... que a lo mejor hay algún extranjero que no sabe lo que es la tagarina... y es una planta que se cría en el, su en el suelo ¿Qué? y lo complicado es limpiarla, ¿eh? bueno, quitarle no, no, la espina. Se, se, se tira y no pasa si nada. no sabe, si no está acostumbrado, es Te pincha. Ya ves, te pincha? Estoy <risa> de pincha de que allí en la finca hay unas 100, una, trabaja y becerro unos 100. Y, y la han dejado todo pelado, pelado y la tagarina está entera allí. Pero yo es que tengo tagarina que tiene un metro y pico de ancho de diámetro.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 Que veas que tienes calidad en tu persona. Muchas gracias, <risa> enhorabuena por tu plato. Muchas gracias. Fernando Ortega, que nos ha recibido ahí con un platito de jamón que ha estado, vamos, desde, yo que sé, desde qué hora has estado ahí con el jamón oh, Fernando, ya liado. Fernando, ¿qué te porque no, ¿no? yo creo que estamos liados desde anoche. ¿eh? Desde anoche sí, sí. terminamos tarde y esta mañana tempranito ya estábamos aquí, a las 8 ya estábamos aquí. Es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 de probar algo, que sí, claro. el jurado se está poniendo De, de, vamos, momen, eh. de momento yo te, te voy a dar un poquito de jamón para que lo pruebes. Vale. Muchas gracias, Fernando. hasta ahora. Juan Paz está aquí con su stand, de su frutita, su verdurita, tan bonito que lo preparáis siempre que esto vamos. Y el aroma que tiene todo esto, ¿eh? que eso sí no lo podemos transmitir a los tres espectadores, pero nosotros estamos aquí encantados. La, la verdad que bueno, que es espectacular y como ya sabéis, pues Fruta del Ladio pues intenta colaborar con todos estos eventos dentro de lo que puede y sobre todo de, de estas personas que son maravillosas.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 Tropicales, ¿no? Son las que más, no, frutas tropicales. Es frutas tropicales. tropicales, luego el tema chita que de importación, todo el tema de esteta. La verdad es que intentamos buscar donde no hay. El tema de pues, de los. ¿Qué te digo? El tema de los espárragos, que mira cómo están los espárragos mira, este vamos año. vamos a ver los espárragos. Estos son espárragos blancos, que estos son por los blanco. que se cogen debajo de la tierra, ¿no? Por, por eso son blancos. Correcto, ¿no? correcto. Son unos espárragos que, bueno, que ya, ya, ya, ya lo estás viendo, ¿no? ¿Eh? que es una es una maravilla. que es lo que pasa? Que nosotros intentamos traerle a la restauración pues lo mejor que hay en el mercado. ¿Cómo te gusta ¿no? comerte los espárragos? ¿Qué receta es la tuya? Yo la ¿tú? receta pues muy fácil. los lo raspas un poquito, los metes a cocer un poquito y con un poquito de sal, pimienta y limón. Así me encantan a mí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No porque a mí la maonesa no me gusta, porque le quita el sabor al espárrago. efectivamente. Dicho, lo más natural posible. A, así es como me lo como. La verdad, vamos mucho para la salud porque es muy diurético. Efectivamente, ¿no? tanto los espárragos, el tema de la piña es diurética también. Y estamos en temporada, además, en la temporada todavía. Que... En bueno, la temporada de los espárragos estamos ya, estamos ya y además a la vista salta, ¿no? Que están llegando unos espárragos espectaculares. ¿Mm? bueno, estamos encantados. Amigo, puesto, puesto aquí. <risa> aquí nos vamos a quedar, torcer también. Pues aquí tenéis tu, vuestra casa. Gracias. Vale. Para... A ti.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 ...con productos naturales aquí, de aquí... ...de todo lo que tienen... ...de todo lo que han traído... ...es así ¿no Evelyn?... ...no me equivoco por una chica... ¿no? ...Hola, buenos días... ...sí, así es, así es... Eh, como siempre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 Quieto. Explícale, explícale que ellos exportan ya a Italia, exportan. Nosotros vendemos a más de 28 países, a, a, entre 28 y 30 países ahora mismo estamos ya vendiendo. Y participa, lo que nosotros, nosotros nos sirve mucho son los premios. Participamos en casi todos los concursos de aceite de, que hay en todo el mundo. Sí, sí. Que, este año hemos, hemos ganado también con el ecológico, premio al de aceite del mundo que llevamos ya cuántos años consecutivos. Muchos años, siendo y el mejor ganado aceite ganado ecológico del mundo.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 referente de calidad. ¡Enhorabuena, eh! Bien. Y no veas, eh, no veas, eh, qué vale. buen fichaje ha hecho tú, eh. Vale, sale, si sale como su tío, no tiene problema. ¿Qué, qué, qué, qué, qué Muchas gracias. Venga, usted siempre. Bueno, Andrés Moreno, que ha participado con algo dulce y va muy bonito, muy original el plato, muy vistoso. Él viene de la origen, el grande y vamos a ver en qué se ha basado, en qué se ha inspirado para esta creación dulce. ¿Qué tal? Cómo está? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos poquito en que te...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 un artista, es sí, que es una obra de arte, la creación de tu plato. Espero que saques algún premio. Bueno, esperemos. Gracias. <risa> Gracias a ti, nos vemos. Bueno, la verdad que están todos pendientes a todo Vamos a hablar también como Manuel 10, que está también pues, controlando todas las cositas porque son mucha gente, son muchas cosas, muchos está y hay que todo, ¿no? Tenemos que estar coordinando porque van llegando los, los chavales para participar en cocina, hay que indicarles dónde tienen que poner sus cosas, luego sortear sus.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 ...de Vigo en particular, pero casi todas, las Caudrinas, casi todas de lo que es Galicia. En nivel de jurado hemos visto ante a Sergio Garrido, eh, está también, bueno, Antonio, él que siempre tan... Antonio, Simón Padilla, Simón Padilla y el Antonio que viene de Murcia, bueno, ya lleva tres años viniendo con nosotros... ...simón Padilla, bueno, y, y del lago también, no me digas cómo se llama porque no lo recuerdo ahora mismo...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 ...pero se está gana, complicado ¿eh? porque hay una competencia grande, ¿eh? la verdad... ...pero bueno, nunca se sabe aquí... No, no, ¿Eh? es ...está la cosa muy abierta, sí... Pero ...pues nada, muchas gracias sí. por atendernos... ...y que a ver si ganas algo... ...oye, pues muchas gracias, hasta, hasta luego... ...hablamos con doña Elena Soluata... ...que ella viene de Galicia, esas tierras gallegas tan bonitas... ...y que además ella dirige la escuela de allí, ¿no?, de Galicia... No, ...pues mira. sí, la verdad es que llevo ya 30 años... ...con la Escuela Sería de Galicia y de Vigo... ...que se llama Marina Blanca...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 Almea, y la verdad es que, estamos, es que estamos hablando de, yo creo que 18 años, 19 años, es que el tiempo corre. ¿eh? Sí, pero mira, sí. tú es igual, ya ¿eh? o sea, los productos bueno, son buenos, eh, no, la no, cocina no esa bien hecha ahí con productos naturales. No, natural, ¿eh? la cosa es que yo llevo, que, yo, a ver, yo llevo cocina toda mi vida, pero eh, eh, a ver, hay un giro como todo en la vida y desde de hace como 6 años en la escuela,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 ...donde que viene, estoy, estoy metida, claro... Don ...donde don estamos don don don todas don. las mujeres... ...intentando defender nuestro puesto en la cocina... ...y bueno, y que estamos ahí... ...al igual que los hombres y que... ...ni mejores ni peores, estamos ahí... Y somos ni, ni más ni menos... ...unas más, otras menos, pero somos iguales... ...y ahí estamos. Eso me encanta, le damos un beso... A ...y tenéis que seguir degustando los platos... ...que acaba de sacar uno, gracias Elena. Pepe, ¿cuántos profesionales están pasando por aquí... ...ahora acaba de llegar José Neto? ¿Sí? Hombre, ¿no? para mí, en crítico, el número uno...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 Eh, eh, esa eh, esponjosidad de la prop, del propio producto eh, lo convierte en una en auténtica una exquisitez. ¿no? Bueno. Y bueno, y la verdad es que esta es una de las muchas propuestas que nos hemos encontrado hoy aquí en, en este certamen, ¿Hay, hay, hay, este cuarto certamen gastronómico, ¿eh? que es muy importante. Y digo es muy importante porque de esta forma se está contribuyendo eh, de manera importante a conservar, promover y divulgar.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 Estoy Yo... muy orgulloso que estés eh... de que esté aquí. Yo siempre sabe que me tenéis vuestra total y entera disposición para contribuir con vosotros en lo que humilde y modestamente pueda aportar. ¿Y has visto el jurado que tenemos? De categoría. Cate supercategoría. Elena, super Elena, Elena me ha sorprendido muchísimo con lo de la cocina vegana, ...eh, porque fíjate que hay pocos sitios que se ha asogado una cocina como escuela de hostelería vegana. Sí. Y ellos son.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 Eh, por muy austero que sean los ingredientes, siempre el resultado hace a ser bueno, va a ser positivo. Así es que una cocina vegana no es sinónimo de mala, mala, mala comida. ¿eh? A estábamos cenando y, y cogimos y después de esto le, le puse a Elena, le puse también pues, lo que nosotros tenemos, el que llamamos nosotros que no es el normal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 Porque no todo el mundo desde España Perro para arriba saben pronunciar la tacarnina. Yo en Madrid, en mi programa nacional, cuando hablo de la tacarnina y me quieren invitar, dice la tacarnina. Mire usted, la tacarnina. Y eso, nada más que sabemos decirlo nosotros. Una Tagardina, yo he escuchado de todo. Hoy qué bueno esto! Mira, que se lo puede a por medio aquí. Cuidado, cuidado. Totalmente sí, claro, vivo y en directo. Claro, eso es, eso es. Bueno, sí que es verdad, que se le da Una todo cosa, tipo de nombre, pero el nombre... ¿tú, ¿Tú te imaginas lo, lo, lo, lo cursi que resulta decir esta carnina? Sí. ¿Hay que decir esta carnina? Claro, claro. Es como, como lo que dice manteca colorada. Sí. me por Dios!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 Eh, y qué sería del turismo sin esa pata imprescindible e insustituible como es la gastronomía es que por lo tanto ella, enhorabuena y, y aunque ella, aunque Marbella está en lo más harto a nivel mundial y no es porque me sigue la pasión ella, no, no, no, eh, de una persona que ama esta tierra lo digo de verdad aunque estéis lo más harto pero nunca hay que bajar la guardia no, eso nunca. es muy importante porque, nunca, porque si no lo dije, más mínimo no van a mis tío ¿no te ¿no? lo dije cuando le dejé el negocio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 Qué bueno pero es verdad. Y dicho solo las ramas que el tronco sale. Ah, <ríe> pues enhorabuena bien. a los dos, muchas gracias. Y enhorabuena gracias. a ti y a tu equipo. gracias, ¿eh? gracias. A por gracias. La rama Bueno, la verdad es que tenemos Uy. que felicitar también a Juan y a su esposa, no, que ahora no la veo aquí, pero que no, sois no, una no, maravilla. No, no, no, y la de años que lleváis vosotros en la profesión, que eso vamos, es un mérito yo ya... y que te siga gustando. Lo más importante es la unión y seguir. Y después disfrutar. Porque ya vamos, va mayor. ...y eso no es bueno... ...Pero con estas caninas y estos productos Eco. naturales que comemos... ...vamos a estar jóvenes siempre... ...vamos yo todavía me siento jóvenes... De corazón, de espíritu, ¿no? ...me siento jóvenes... ...aunque nos salgan las arrugillas también ¿Eh? mismo también... Ay Elenita. El corazón lo no vemos joven. <risa> ...Elenita, de tantos periodistas que he conocido yo... ...en el Hotel Andalucía Plaza... ...para mí, eres el number one in the world... ...para Por que me entiendas... ...un beso... <risa> ...gracias, gracias... Bueno, a ver, ¿cuántos platos de taganina lleva puesto ya? Yo creo que veintitantos ahora mismo, porque acabamos de, de abrir la, la vera. Esto es lo que más gusta, ¿no? Y... Es típico ahora mismo, además que cada año ya se está repitiendo, cada año y tiene un éxito. Entonces, ¿para qué vamos a hacer otra cosa si te gusta? Y el gazpachito fresquito que apetece mucho, todo recién hecho. Vamos a probarlo, Bebe, venga, vamos, vamos a parar el camino.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 Y en dos o tres minutos pues tenemos magníficos platos, evidentemente, solucionado el problema, magníficos, los problemas, los problemas, los problemas, magníficos platos de, de pescado. ¿Cuántos productos tenéis en general? En el... no, no, bueno, no, no, no, nuestro, nuestro portfolio actualmente nacional supera las 100 referencias. Tres, Somos líderes nacionales en, en, en el mundo del precocinado. Y bueno, pues eh, ¿Qué aquí hemos tenido aquí pequeña... en Málaga, ¿Qué sensación tiene vuestro producto en Málaga?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 ¿Alguna página web para las personas que estén interesadas? En el... Sí, en, en www.congalsa.com. Ahí pueden encontrar toda, bueno, ampliar información sobre lo que estamos hablando eh, y, y bueno, por supuesto nosotros eh, dispuestos a darle toda la información que, que, sea, que sea necesaria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 Hay que darle también a estos jóvenes co cocineros, ¿no? para que vayan avanzando y darles este ánimo. Y cuando ven estos productos, que pueden trabajar con ellos en cualquier cocina, pues se les ayuda mucho también, ¿no? Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí, que ya están han acercado varios cocineros preguntándonos por el pan, por el pan de hamburguesa, por el pan de, de mesa, para pa el cubierto individual. Y la verdad es que sí, que como se suele decir, está teniendo buena aceptación.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 Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos. Venga, gracias a ustedes. ¿eh? Bueno, y de Vélez Málaga, Manolo, mira los amigos de Vélez, hola, ven para acá. Manolo, ven aquí, yo. ¿Tú, ¿Tú, tú tienes que presentarlo ¿Tú? ¿Tú? porque tú, ¿Tú? fuiste el que lo presentaste a nosotros y tú tienes que hacer la presentación hoy también. Bueno, la señorita Pepi del restaurante El Cruce de Vélez Málaga, eh, Manoli, de Vélez Málaga también, amigo de muchos años. Pepi? ...y de la Pepi... ...y de Manolo, y de la Conchi, la la la la la. y de, la la coche, de Pepe, y de bueno, Isabel... ...todos todo muchos años llevamos... ...y sí. EFA, vaya, unos amigos sí, es bonito, estupendos, noche, un estupendos... ...y y el Benito... El Benito también, ...y llevamos ya no muchos años que nos conocemos, eh... ...y siempre que podemos venir que nos invitáis y venimos... Porque vaya, os portáis con nosotros estupendamente, me favorable. Me mucho de veros, y bueno. Yo me alegro, me alegra mucho, de veros que me alegra mucho, de veros tu marido muy agradable y tú también. Gracias, ya soy un es, encanto todo. Verdad, muy agradable. Bueno, tenemos que hablar de la cocina, porque yo sé que las mujeres han estado un poquito, nos ha hablado mucho de una mujer cocinera, de estrella Michelin. Era como un poquito impensable, tú que has vivido eso en tus propias carnes, porque has llevado tu cocina, cómo has visto la evolución que está oh. también ¿Y, la, y el papel que está teniendo mm. la mujer.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 ...y pero que esto que hay no, hoy en día también hay, está muy es bueno... Estupendo, ...y hay que es, disfrutarla porque que es disfrutarla, para disfrutarlo... ...porque de verdad que... que ...y hay comida que eh, está muy rica facilita, ...facilita mucho, facilita mucho... Facilita mucho facilita. Eh, ...toda esta variedad, facilita mucho... Sí, ...depende el, qué tipo de cocina eh, sea, pues fíjate... Bueno, ...hay muchísimo, porque se dan muchas cosas ya casi... pre Brecha. Y, ya está, y claro. también muy bonito, y también sí, gusta, sí. aunque a una le guste lo de tradicional, pero también sí, nos gusta, gusta lo de hoy, claro. Va no? porque menos tienes que Yo, cocinar. mira, como soy tan <risa> buena comedora, yo a mí me gusta todo, todo, todo, todo lo disfruto, todo. aunque sea tan con aceite oh, disfruto. Es que ay, la, es la tierra divina. malagueña da para mucho, y ahí tenéis unos terrenos ay, que ahora hablaremos aquí ay, eh, ay, eh, con la finquita ay, de los ay, aguacates. Ay, Antonio! Ay, ay, ay, ¡Qué ay, reportaje más ay, guapo! vimos que repetirlo ahora cuando empiezo otra vez. ...ya está todo ah, ahí. Ahí. mi casa claro. está a vuestra disposición... Claro, claro, claro. ...cuando venga ahí pues ya iremos, maravilloso. ya volveremos por sí, allí. Sí. ya volveremos... ...y todo muy rico, muy rico y muchas gracias por invitarnos eh... Ver, tiempo, ...muchas gracias ¿verdad? cariño, <risa> muchas a ...bueno Irene González va a ser la responsable de darnos en primicia... ...en primicia...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 La verdad que hay que probarla porque es diferente a, a las normales que estamos acostumbrados. Es tan bien lupulada como la cerveza manila, pero mucho más suave. La del verano. Claro, ah, exacto, exacto. Frisita, sí, sí, frisita sí. Frisita. Y, y entra muy bien, muy fresquita, vaya. A, bebé, a beberla bien fría. Ah, muchas gracias. A usted, hasta luego.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 Eh, ...la suerte... ...de tener nuestra profesión como un hobby... ...la verdad, la verdad es que... Eh, ...hay personas que será más fácil aprender... ...otras menos, pero vuestra labor como profesores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 Algo muerto. que lo a los jóvenes, que no se sé queden estancados, que vayan ah, bueno, a. Los jóvenes, sí, no, sí. Pero la, la, la satisfacción más grande que yo tengo es que lo hacemos en puerto Romano, llevamos dos años, y que están los tres: tanto el director como el jefe de cocina, el primer jefe de cocina. ...y él está emborcado, Borcao, Borcao, Borcao... ...pero no, no puede estar más Borcao... ...los cuatro, totalmente Borcao... ...y además, es que el director ha dicho... ...que lo tenemos que hacer todos los años... ...y este que nos apoya también... ...bueno y, y, y, y si, hablamos de, si, si hablamos de Simón Padilla... ...eso es un máquina... <risa> Bien, no, toma. ...toma igual, toma está Borcao... ...es que son todos, todos... Nada, ...enhorabuena, gracias. por tantos años, gracias... gracias. gracias.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 Muy amable a todos los compañeros que, que están aquí presentes esta noche. Muchísimas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, enhorabuena, enhorabuena. Jaime Díaz. Por favor, el hombre de blanco. No es el hombre de Colón, es Pepe Romero. No vayamos a campo. a campo. Pepe Romero, por favor. Este segundo premio para otra persona que también ha trabajado arduamente, que se llama Andrés Moreno. telería que va a entregar el presidente de la Asociación Marbella Cocina, Custodio Medina, que está aquí sudando tranquilo, tú Custodio, tú no te Esto es peor que hacer tarta, ¿verdad? Es peor esto que tarta, seguro, claro. Es lo mismo que si yo me pongo a hacer tarta y dejo el micrófono, da igual. Bueno, pues el primer premio es para Francisco Javier González una ventaja ahí hay una repostería pastelería única además el primer premio son 750 euritos Ya tiene para un fin de semana oye, el primer premio le voy a preguntar ¿cuál es el pastel el que, más te sale, que mejor te sale? Nosotros, el Bien Me Sabe, una cosa tradicional que la hacemos muy bien, tiene mucha fama en mi hotel. Bien Me Sabe ver a Antequera. Sí, señor, de antequera. Pues igual que los molletes, amigo. Venga, nada, guarda. Espera, espera. Esta vez la escuela de cocina. Eh, por favor, don Juan Mairena, rogamos que venga hasta aquí, hasta el escenario para hacer entrega de este tercer premio en la Escuela de Cocina. Don Juan Mairena, por favor. Este tercer premio en la Escuela de Cocina es para Álvaro Salido Pérez. La juventud aquí aflora, aflora. Escuela de cocina, Álvaro. ¿De qué escuela de cocina eres tú? Escuela de autoridad Benaví. que Benaví tiene ahí una escuela maravillosa. 250 euros para aquí, para el amigo Álvaro Salido Pérez. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos con el segundo premio. Para ello pedimos a don Antonio Orozco, por favor.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 ¿Cómo como la visión? Cuando alguien gana, sale todo el mundo. Bueno, Nikolai Lazov. A mí me da que es ruso, ahora me lo dirá. ¿Bulgar? ¿Sí? Hola, soy bulgar. Bueno, nadie es perfecto. Pues hemos demostrado todo lo que nos han enseñado en la escuela y que somos capaces de hacer muchas cosas. ¿Qué escuela vienes tú? Eh, la Escuela de Hostelería Benavisa Baramane. Benavís, pues es que Benavis se lo lleva todo. Pues ahí está, el premio al segundo para Nicolás Lazo, entregando a Antonio Orozco. Antonio Orozco es un cantante, ¿eh? pero él no. no. Por favor, doña Esperanza González. Y precisamente el ganador, en este caso ganadora, tiene el nombre también muy gofrada de Marbella, porque tiene el nombre de Marta Hurtado Ortiz. Mira, el premio de 750 euros. A ver, Marta. Ese primer premio... Marta Hurtado. Bueno, ¿de qué escuela eres tú? De Benavíton. ¿A ver? Esto nos vamos a ir a ver Javier lo mismo. ¿Y, y, ¿y qué, cuál ha sido el plato estrella para ganar? Pues he hecho una ensalada para por Una ensalada la ensalada malagaña que se lleva el primer premio pero un Venga. después nos vamos a la puerta. pero vamos a esperar un poquito al director del hotel Puente Romano el señor don Simón Padilla por favor Bueno, vamos a ver. Eh, tengo que hacer una, un pequeño inciso. Nuestro querido director general, el señor Mansur, Jorge Mansur, eh, me transmite que os felicite, que os dé la enhorabuena a todos los alumnos, a todos los que habéis participado, y que siente mucho no estar en este momento aquí. Yo lo estoy representando, pero él se encontraba enfermo, con fiebre, y no ha podido estar. Eh, el premio que damos, de los tres puentes hermanos es un agradecimiento a la labor. Encomiable que hacen las escuelas y todos los profesionales que tanta necesidad y tanta ayuda nos hacen. Merecido premio, enhorabuena, esa ensaladilla malagueña nos ha encantado y tengo que decir a todos los que habéis participado y a todos los que trabajáis en la cocina que es un gran oficio, que es magnífico, que os va a llenar de felicidad, de alegría, de emoción, que sigáis así y que consigáis muchos estos.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 Entonces van a trabajar con nosotros, si ya lo quiere, eh, citarán un contrato remunerado absolutamente y será para nosotros pues, un placer que trabaje con nosotros. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, don Muchas Llegamos al apartado de... Un poquito de silencio, un poquito de silencio. El... El rogaba don Fernando Ortega...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 Ha sido rápido, ¿no? premio de 250 euros. Eso, eso, eso. Solo el segundo premio es para, vamos a ver si lo digo bien, Ángela Yumi Kinga. No sé si es cocina malagueña o ecuatoriana, pero ahí está. Segundo premio. Sí. Llegando, Elena Estobal Garre, concejal de Nueva Andalucía, concejalía de Fomento Económico, Pymes y concejalía de Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que venga por aquí, para hacer entrega del primer premio de cocineros profesionales, que bueno, hemos tenido aquí la mala suerte de que se ha roto el trofeo, pero dice que ante la adversidad Siempre hay una solución, y la solución es que hay una gran botella de vino, muy especial, donada por el restaurante Santiago de Marbella, que va a hacer, aparte del premio de 750 euros, para María Isabel Montilla Gómez. Pues estoy emocionado, emocionado. Lo que podía venir, me dio el nombre de una amiga suya para que viniese si le tocara que estuviese presente el premio. Pero cuando yo ya sabía que ella era la afortunada y me escribió: Mira, no sé si quería poder ir. Digo, bueno, nada, pues, que vamos a hacerle? Per, bueno, permiso, a ¿eh? es que El pobre es un restaurante donde trabajamos tres personas y quedamos damos un servicio viernes, noche y nada, Pepo, aire de que le agradezco mucho que me haya dado permiso y todo para poder echar y se te lo merece, porque es verdad, me, me fui que no me despedí de nadie. <risa> y digo, me sabe mal de escribir le digo, lo siento, no haberme podido despedir y a mis, a mis compañeros de turno, vamos, que me prestaron bandeja y eso, porque es que llevaba las cosas en las chapas de los chapes que había llevado. <risa> es que, y, y para corno, cuando llegué al jurado, me encontré con Ángela, que le sigo por Instagram, a Lina Blanca. Elena, perdona. Herida, perdona. <risa> todo lo que hace y que podéis decir que gracias a todos los... a poner las manos a la asociación de una cocina y trabaja ella para que podamos ir a probar te, te, te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta tú has ganado este proyecto ¿dónde tienes tú el restaurante Eh, es una cocina tradicional que es lo que he plasmado en, en el restaurante sigo a, me gusta su cocina porque defiendo esos productos base modificarlo un poquito pero siempre mantener la esencia del producto que es lo que he querido hacer en el chivo mantenerlo y darle un toquito pero un poquito y nada y pues nada es un Pepo frade, es mi jefe, el chef, y nada. María Isabel, ¿tú de dónde eres? Eh, pues mira, yo si me dice de dónde soy, en verdad no lo sé. ¿Por ¿No lo sabes? Porque mira, mi madre es de Álora. Eh, yo tengo un bolo como... Álora es como digo, mira Álora. Eh, estudié en Pizarra, eh, Marbella, Málaga... ¿Y tú sabes una cosa? en Marbella tenemos nuestro padre Jesús Nazareno que todo el mundo le dice el perote, ¿saben por qué? porque es de Áloda sí, pues ese es el que te ha dado a ti el premio sí. ¡Ole! ¿Y tú no te preocupes la las figuras? ¿Eso se pega? Eh, empecé en el mundo este porque me vine a Marbella a casa de mi tía y mi tía me dijo venga, echa Eché y no me llamaba a nadie y pasé por un y yo digo, pues yo ¿Tú eres cocinera? No, empecé trabajando en sala y sin saber nada vamos en dos días me enseñaron a hacer un, y, un y he hecho una caña que vamos, tiré medio barril pero estuve trabajando seis meses en ese restaurante que vamos, que después de todo <ríe> me sale medio, medio, medio, la mentirilla de que sí sabía hacer cosas de sala y desde ahí, a poquito a poco, donde estoy He pasado por el hotel, trabajando en UFI. Bueno, pues María Isabel, señoras y señores, si además del arte que tiene aquí, hace de comer igual, hay que ir a probar esa comida y esa cocina de María Isabel. ¿Y un aplauso. tenemos un postre que es la Viznaga malagueña. La Viznaga Malagaña, que será. a cocinero, cocinero, ¿Eh? porque ya después de esto, cocinero, ¿eh? cocinero, nosotros no cantamos, nosotros no cantamos. Pero ha sido especial esta noche con toda esta buena gente que han participado, que han trabajado, que han currado y que se llevan meri meritoriamente estos premios. Yo creo que aquí el que tiene la última palabra es el presidente de la Asociación de la Bella Cocina, Antonio Medina. Al que conozco desde que éramos creos y que en este momento bueno, nos tiene que decir esas palabras más importantes. Bueno, yo lo único, ya lo has dicho todo, quiero dar una gracias a todos por haber venido a esta cena, por haber colaborado y, y a los concursantes pues, por haber participado, que sigáis teniendo la ilusión que habéis demostrado hoy, la verdad que es una alegría, cuesta mucho trabajo hacer concurso, pero...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 Y espero que hayáis pasado una buena velada. Nada. Y nos vemos el año que viene, señortera. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Será hasta este el año que viene. Feliz Semana Santa.